En sus comienzos, Chekhov escribía simplemente por razones económicas, pero su ambición artística fue creciendo al introducir innovaciones que influyeron poderosamente en la evolución del relato corto. Su originalidad consistía en el uso de la técnica del monólogo. Adoptada más tarde por James Joyce, y otros escritores del movimiento anglosajón. El cuento que vamos a dar lectura narra la escena de unos niños que están jugando a la lotería hasta que quedan rendidos. Y damos comienzo... mamá y la tita Nadia no están en casa. Están convidados a un batizo en casa de aquel oficial anciano que tiene una jaquita gris. Esperándolos, Grisha, Ania, Aliocha, Sonia y el hijo de la cocinera, Andrei, están en el comedor sentados alrededor de la mesa jugando a la lotería. En la hora de acostarse, pero... ¿Quién puede dormir sin saber por qué mamá, qué hacía el niñito cuando lo bautizaron y qué cenaron? La mesa, alumbrada por una lámpara, está cubierta de papelitos cifras, cáscaras de avellanas y trocitos de cristal. Delante de cada uno hay dos cartones de lotería y un montoncito de cristalinos para tapar las cifras. En medio de la mesa... Hay un platillo con cinco moneditas de cinco kopecks. Al lado del platillo se encuentra una manzana medio comida, unas tijeras y un plato donde echar las cáscaras. Los niños juegan dinero. Cada puesta es un kopeck. La condición. Si uno se trampa será expulsado inmediatamente. En el comedor no hay nadie más que los jugadores. El haya... Agafia Ivanovna, está abajo en la cocina enseñando a la cocinera cómo se corta un vestido, y el hermano mayor, Basia, alumno de la quinta clase del gimnasio, está tendido en el sofá de la sala y se aburre por no tener nada que hacer. Se juega con mucho afán. Gricha es el más entusiasta. Es un niño de nueve años, completamente pelado, de cara... Redonda y labios gordos como los de un negro. Está en la primera clase y por eso le consideran como el más sabio y el mayor. Juega exclusivamente por el afán de ganar. Si no hubiera cópex en el platillo, dormiría hace ya tiempo. Sus ojuelos pardos corren intranquilos y celosos por los cartones de los jugadores el miedo de perder. La envidia y las combinaciones numéricas llenan su cabeza pelada y no le permiten concentrarse. Se mueve en su silla como si estuviese sentado sobre alfileres. Cuando gana, coge el dinero con avidez y lo esconde inmediatamente en el bolsillo. Su hermana, Ania, de 8 años, con inteligentes y brillantes ojos y barbitas de punta, también tiene miedo de que los otros ganen, palidece y enrojece de emoción y vigila atentamente a los jugadores. Pero los copes no le interesan. Es la suerte a la que reviste importancia para ella. Es cuestión de amor propio. La otra hermana, Sonia, tiene seis años, cabecita, rizada y y una tez como solamente se ve en los niños muy sanos o en las muñecas. Juega tan solo por distraerse. Su cara está alegre, aplaude, se ríe. Se ríe y ríe a cada ganancia, cualquiera que sea el ganador. Aliocha es un chiquitín redondo como un bolo. Sopla y mira los cartones. Para él no hay ni avidez ni amor propio. No le mandan a dormir ni le echan de la mesa. Ya está contento. Tiene aspecto tranquilo, pero en realidad es un gran No juega por distracción, sino por las riñas que son inevitables en el juego. Disfruta cuando hay una pelea o alguno pega al otro. Hace tiempo que siente una pequeña necesidad pero no se atreve por el temor a que le sustraigan sus cristalinos y sus cópex. No conoce más cifras que las primeras y las que acaban en cero. Su hermana, Ania, le ayuda y tapa por él sus cartones. El quinto jugador es el hijo de la cocinera, Andrei. Es moreno y enfermizo, está vestido de una blusa de algodón. Lleva al cuello una crucecita de cobre. Está inmóvil y fija sus miradas soñadoras en los números. A este, la ganancia y los éxitos ajenos le dejan indiferente. Está por completo sumergido en la aritmética del juego y su sencilla filosofía. ¿Qué de cifras hay en el mundo? ¿Cómo nos embrollan? Todos, a excepción de Sonia y Aliocha, cantan los números por turno. Como estos se repiten con frecuencia los hay que llevan apodos. Así el 7 se nombra el gancho, el 11 los palitos, el 90 el abuelo, etc. El juego sigue con viveza. El 32, exclama Grisha, metiendo la mano en el sombrero de su padre donde están los pequeños cilindros amarillos. 18, el gancho, el 28. Ania ve que Andrei no ha notado que tiene el veintiocho en sus cartones. Se lo hubiera advertido en otro tiempo, pero ahora triunfa, porque en el platillo el par del dinero está puesto, su amor propio. —¡El 23? sí que grita —El abuelo, el nueve. —¡Una cucaracha, una cucaracha! —exclama Sonia, señalando una que corre por la mesa. —¡No la mates! —dice Aliocha en voz baja—. —¡Quizá tenga hijitos! Sonia sigue con los ojos la cucaracha y reflexiona cómo será su casa y qué pequeños han de ser sus hijitos. —¡El cuarenta —¡El uno! —continúa Grisha, padeciendo ante la idea de que Ania tiene ya casi todos los números tapados. —¡El seis! ¡He ganado! ¡He ganado! —grita Sonia levantando los ojos y chillando—. Las caras de los jugadores se estiran. —Hay que comprobar —dice Gricha mirando a Sonia con odio. Aprovechándose de la fama de mayor y que es la más inteligente, Gricha se adjudicó el derecho de litigar las diferencias. Se hace todo lo que él manda. Durante mucho tiempo y con minuciosidad comprueban los cartonetes, Sonia, pero con grave disgusto de los jugadores todo está en regla y no hay trampas. Empiezan otra partida. «¿Qué cosa he visto ayer?» dice Anya hablando, como consigo misma. Filip Filipovich se volvió sus párpados y sus ojos se pusieron encarnados terribles como los de un diablo». «Yo también lo vi», contesta Gricha. «El ocho». «Tenemos en la clase un discípulo que mueve las orejas». «El 27 Andrei levanta las miradas hacia Gricha y dice «Yo también sé mover las orejas». «A ver, muévelas». Andrei mueve los ojos, los labios y los dedos. Le parece que sus orejas se ponen también en movimiento. «Risa, general. Es un hombre malo ese Fili Filipovits», prosigue Sonia. «Ayer entró en nuestro cuarto y yo estaba en camisa. Me avergoncé». «¡He ganado!», grita con toda su fuerza grita cogiendo apresuradamente el dinero del platillo. «¡He ganado! ¿Podéis comprobar?». El hijo de la colcinera palidece, levanta los ojos y dice... En tal caso no puedo jugar más. ¿Por qué? Porque, porque no tengo más dinero. Sin dinero no se puede jugar, decide Gricha. Andrei rebusca por si acaso en sus bolsillos. No encuentra nada más que migajas de pan y un lapicito medio roído. Su boca se contrae y se le nublan los ojos. Llorará enseguida. Te prestaré. —dice Sonia, no pudiendo ver su cara de Martín —Pero no te olvides de devolvérmelo. Sonia pone el dinero y el juego vuelve a empezar. —Parece que se oyen campanas —dice Anya. El juego se interrumpe. Todos miran por la ventana oscura con la boca abierta. En la oscuridad se ve el reflejo de la lámpara. —¿Te pareció? —Por la noche las campanas solamente suenan en el cementerio. Declara Andrey ¿Por qué suenan allí las campanas? Para que los bandidos no entren en la iglesia Ellos temen el campaneo ¿Y para qué tienen los bandidos que entrar en la iglesia de noche? Pregunta Sonia Para matar a los guardianes Todo el mundo lo sabe Todos quedan silenciosos algunos momentos Y se miran unos a otros temerosos el juego sigue. Esta vez gana Andrei. —¡Ha hecho trampas! —declara repentinamente Aliocha. —No he hecho ninguna trampa. Mientes, Andrei. Andrei palidece, contrae la boca y ¡pam! Le da a Aliocha un golpe en la cabeza. Este abre desmesuradamente los ojos. Salta furioso encima de la mesa y a su vez le da a Andrey un bofetón. Se reparten algunos cachetes más, se echan a llorar. Sonia, que no puede soportar horrores semejantes, llora también y el comedor retiembla de sollozos. Pero no crea usted que el juego termina por ese motivo. No transcurren cinco minutos sin que los niños vuelvan a charlar pacíficamente y a reír. Las caras están aún llorosas pero a pesar de esto sonríen. Aliocha está muy satisfecho. ¡Ha habido pelea! En el comedor entra Vasia, el colegial de quinta clase. Su aspecto es dormilón y desencantado. ¡Es abominable! murmura notando cómo Gricha tienta su bolsillo, en el que suenan dos copes. ¿Cómo se puede dar dinero a los niños y permitirles jugar a juegos de azar, —¡Buena educación! ¡Abominable, abominable! Pero los niños juegan con tanto afán que les asalta el deseo de probar también su suerte y de distraerse con ellos. —Aguardaos un momentito, yo jugaré también. —¡Pon un cópec! —Ahora, dice buscando en sus bolsillos, no tengo copes, tengo un rublo, pongo un rublo. —No, no, un copec. «Sois unos estúpidos. El rublo vale más que un cópec». Les explica. «El que gane me dará la vuelta». «No, no. Hazte el favor de irte». El colegial encoge los hombros y se dirige a la cocina a pedir a los criados alguna monedita suelta. Pero en la cocina no hay monedita suelta. «En tal caso, cámbiame el rublo». Le pide a Gricha al volver de la cocina. —Te pagaré por el cambio, ¿no quieres? Entonces vende diez copes por un rublo. Gricha mira a Basia de reojo, sospecha algún engaño, no se fía. —¡No quiero! —repite y aprieta su bolsillo. Basia empieza a encolerizarse, riñe a los jugadores, le llama brutos y cabezas de asno. —Basia, ¿te prestaré yo? —dice Sonia. —Siéntate. El colegial se sienta y se pone delante de sí dos cartones. Ania lee las cifras. —¡Se me ha caído un cópec! —exclama Grisha inquieto. —¡Esperas! Cogen la lámpara y se arrodillan debajo de la mesa en busca del cópec. Se empujan con las cabezas. Sus manos solo encuentran cáscaras de nueces, pero no el cópec. Vuelven otra vez a buscarlo hasta que Basia le quita a Gricha la lámpara de las manos y la pone en su sitio. Gricha sigue sus pesquisas a oscuras. Por fin encuentran el cópec! Los jugadores vuelven a sentarse y quieren proseguir el juego. Sonia está dormida, declara Aliocha. Sonia tiene su cabecita rizada puesta a los brazos cruzados y duerme con un sueño dulce y tranquilo como si estuviera en su cama. Se durmió sin notarlo, mientras que los otros buscaban el cópec. «¡Anda, échate en la cama de mamá, acuéstate», le dice Ania, sacándola del comedor. «¡Vámonos!» Todos la acompañan, y cinco minutos después la cama de mamá ofrece un espectáculo extraordinario. Sonia duerme. Al lado suyo, Ronca Liocha. Gricha y Anya tienen las cabezas descansando en las piernas de sus hermanas y están igualmente, profundamente dormidos, así como el hijo de la cocinera, acurrucado al pie de la cama. Alrededor están esparcidos los copes que han perdido su valor hasta el próximo juego. Buenas noches. Fin.